Bienvenidos gente bonita de internet a Aztego TV su canal de confianza donde la cultura y el entretenimiento siempre van de la mano Hoy vamos a hablar de un libro de Sofía Guadarrama Collado el cual se llama La conquista de México Tenochtitlán. Vamos a hablar un poquito de historia prehispánica Pero antes de continuar por favor suscríbete y dale clic a la campanita donde vas a recibir nuestras notificaciones Así que Cristian échame la música y vámonos Como pueden ver, este libro es del que vamos a hablar hoy. Es de Sofía Guadarrama Collado, la cual antes era conocida como Antonio Guadarrama Collado. Así que si notas que hay alguna similitud, es porque dejó de ser y se convirtió en quien es. Así que lo importante de este libro que quiero que sepas es que habla de la conquista de México-Tenochtitlán a partir de que llega Cortés a lo que es Veracruz. Cuando llega Cortés a Veracruz, van y le dicen a Moctecozuma que va a llegar Quetzalcóatl y que se prepare, lo que va a hacer que Motecozuma suba los tributos y haga que toda esta gente, toda la gente que pertenece al Imperio Mexica, se levante y cada vez que pase Cortés, ellos mismos van a ir por él. Es decir, la, Meji la conquista de México, Tenochtitlan no fue tanto hecha por los españoles, sino por toda la este, división que había de ideologías en ese tiempo. Como te decía, este libro está bastante padre porque empieza todo cuando llega Cortés a Veracruz y corren a decirle a Motecosuma, Motecosuma se entera y tristemente él se llena de miedo su corazón y va a hacer que suban todos los tributos. Todos los pueblos alrededor de los mexicas y de la gran Tenochtitlan van a enojarse mucho y cada vez que pase Cortés a través de estos pueblos va a hacer que se junten con él porque todos van a creer que es Quetzalcoatl y van a ir sobre... Este libro tiene más de lo que yo te digo. De una vez te cuento que esta historiadora, que es Sofía, eh, pensó mucho en cómo decir las palabras. Tal vez para ti yo estoy diciendo mal el nombre de Motecozuma, pero aquí todo lo que tenga que ver con el náhuatl va a estar escrito de manera que tú sepas cómo se pronuncia. Es decir, si tengo que decir Motecozuma, va a decir Motecozuma y no Moctezuma, como estás acostumbrado a decirlo. Más que nada es para darle amplitud a este lenguaje náhuatl, que es nuestra lengua materna, y que tú lo conozcas también. Este libro tiene exactamente Ay, Dios, tiene muchas, muchas, muchas, muchas páginas, pero... Tiene 730 páginas y también compende de un, un epílogo. Este, Sofía Guadarrama Collado, una vez que hizo esta transición a convertirse en quien ella es, le hicieron toda esta recopilación de sus historias. Este libro pertenece a Ediciones B, que pertenece a Penguin Random House y lo puedes encontrar en cualquier librería. Cuesta 550 pesos, si no mal recuerdo, a menos que ya haya subido el precio a partir de que estamos haciendo este video. Es muy bueno, la verdad está padrísimo, a mí me encantó porque me conecta bastante con nuestro yo anterior y la neta siempre es importante tener esta base histórica y lo que te digo es cierto, tienes que la responsabilidad de conocer, pero recuerda que está novelizado, no es completamente fidedigno, pero si no es más que el 80% es completamente verídico. Así que te recomiendo mucho este libro, por favor léelo, este no pesa, a pesar de que se ve grueso, no pesa, es muy bonito, tiene una bella portada llena de sangre, como nuestro bonito México, ¡Ah! este, y la verdad quiero que lo leas, que lo disfrutes, porque yo me la pasé muy bien leyéndolo. Así que no olvides que este libro está patrocinado y tiene sello de aprobación de Güey. Bueno, espero que te haya gustado la recomendación de este día. La verdad es de que este libro a mí me gustó mucho y creo que a ti también te puede gustar. Recuérdalo, yo soy El Cachi, soy repetible y si no tienes nada más que hacer, ven aquí y Güey por Asteguay TV. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye.